5. La amistad... ¿Qué es la amistad? Veo amigos, veo la amistad por allí, la amistad por allí, la amistad por allá, en todos los sitios. Veo que es muy importante, pero quiero viajar para ver qué es la amistad. ¿Estás triste? ¿eh? ¿Qué sí. te pasa? Mm, estoy muy triste porque he perdido mis rayas negras, no las tengo. ¿Te, te has quedado sin rayas negras? Sí. No te preocupes, tengo un rotulador. Sí, qué bien. ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Qué bien! Ay. ¡Muy bien! ¿Y de tan lejos vienes hasta aquí? Sí. Quería saber qué es la amistad. Estoy viajando para ver si la descubre. Voy a ver si la busco. Anda, pues yo quiero ir contigo. ¿puedo? Sí, sí, vente, vente. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, hola. Oye, ¿qué haces? Con sol me molesta. Ay, no puedo ver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. Uh. Yo tengo unas gafas de sol. ¿Sí? Espera, espera. ¡Ah! Ay, a ver, a ver, a ver. Ay, ay. ¡Bravo, bravo, Bien. bravo! ¿Y dónde vas? Voy a buscar a ver qué es esto de la amistad. Oh, voy a Y ver, yo quiero ver. ir contigo. ¿Te puedo acompañar? ¿Quieres acompañarme? Sí, sí. ¿Estás triste, eh? Sí. ¿Qué te pasa? que no sé nadar. Yo tengo amigos ahí en la piscina que están nadando y quiero ir con ellos porque yo no sé. Ay, pues espera, espera, que yo tengo unos manguitos. Ay, qué bien. ¿Dónde vas? Pues yo estoy buscando la amistad. ¿Qué es esto de la amistad? Yo lo que quiero ver es la amistad. ¿Puedo ir contigo? ¿Quieres venir? Sí, sí. Oye, ¿qué te pasa? Of. ¡Madre mía! ¡Me duele mucho la garganta! ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Me duele Ay, mucho! Buche, yo tengo una bufanda! ¡Qué calentita, qué bien! ¿Y dónde vas? Yo estoy buscando a la amistad, a ver si la encuentro. Voy a ver. ¿Puedo acompañarte? Sí, sí, sí. Vente, vámonos. Esperar, sí. esperar, espera. estoy muy cansada. Hemos caminado muchísimo. Yo necesito parar un poco. ¿Queréis desayunar? Sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Mira, llevo galletas. Aquí, para ti, para ti. ¿Y queréis agua? Podemos compartirla, ¿sí? sí, sí, sí. ¡Mira qué despelucha que voy! ¿Me podéis ayudar? ¡Onda! ¡Si yo llevo un peine! Toma ¡Bravo! ¿Y vosotros por qué estáis aquí? ¿Qué hacéis? Yo es que no sé, no sé qué es la amistad y sigo buscándola y a ver si la encuentro, pero no me dan respuesta. ¿Tú podrías ayudarme de que no? No tengo ni idea. ¡Ay! Espera un momento. Creo que allí vive el loro en los árboles y seguro que lo sabe. Y seguro que te va a dar la respuesta correcta. Ay, muchísimas gracias. El loro te va a ayudar. Venga, pregunta. Vamos, vamos. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Gracias, sí, sí, sí, gracias, sí, sí, gracias. Vamos. vamos. El loro. Ah, este es el loro del que me hablabas. Nos, ¿tú tienes amigos? ¿Vosotros, amigo? ¿Vosotros tenéis amigos? Tenéis amigos. Vosotros tenéis amigos. Tenéis amigos. Vosotros tenéis amigos. Tenéis amigos. Mm -hmm. La amistad. Ah, que claro. Nosotros somos amigos. Claro. El loro tiene razón. Tú las has ayudado, él me ha ayudado, nosotros nos hemos ayudado y entre todos nos ayudamos. ¡Somos amigos! ¡Ay, eso es la amistad! ¡Eso es la amistad, amigos! ¡Que nosotros somos amigos! ¡Claro! ¡Claro!